Ay, yo siempre me imaginé Conocer una mujer como tú Ay, como tú Tan, tan, tan bella, tan preciosa irresistible, tan hermosa Y con una forma de pensar Que me pone mal Solo quiero que tú me quieras, a tu vida déjame entrar Y ser el dueño de tu cuerpo y tu labios pesa Solo quiero que tú me quieras, a tu vida déjame entrar Y ser el dueño de tu cuerpo y tu labios pesa Ser el dueño de tu cuerpo y también de tu mente Quiero que tú sepas que yo te llevo presente Porque eres la estrella que ilumina mi vida Tú uno de sentimiento Quiero que estés conmigo, nenita, a todo momento Porque tú me gusta, mamacita, tú me encanta Y yo sé que tú sí si que eres santa, santa Mami, yo te quiero besar Y todo ese cuerpo explorar Porque cuando yo estoy contigo No me importa nada más Solo quiero que tú me quieras Inocente, que me enamora, esos besitos tú y yo sabes enamora. Y si no estoy contigo me siento desesperado. Pero todo cambia, mami, cuando estás aquí a mi lado. Y es que quiere la luz de encender en mi camino. Nos enamoramos, así lo quiso el destino. Y aunque tus padres no acepten esta relación, te lo juro que por siempre estarás en mi corazón. Mami, yo te quiero besar. Todo ese cuerpo explorar. Porque cuando yo estoy contigo, no me importa nada más. Yo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 Directamente desde Adity Music, con el mejor productor del Bajo Cauca, el Skinny on the beat, y en tu sabes, para todas las mujeres del mundo.